Cobra no, no, no. me pico gratis Mami, ¿me cuentas un chiste? ¿Qué? Que me cuentes un chiste Mira, no seas tan tú? sinvergüenza, deja de jugar con ese celular y ayúdame a limpiar